¿Cuál es el rol del golpe de Estado de 2009 que derrocó al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya, en lo que ha estado ocurriendo desde ese momento en Honduras? Pues yo creo que eh, el papel que ha tenido es eh, la razón de la muerte de cientos de activistas y defensores y defensoras de la vida. Porque ese es el origen de toda la problemática que ahora enfrentan las comunidades indígenas. Eh, ya que después del golpe de Estado se dieron eh, cientos de concesiones para la explotación hidroeléctrica, minera, se establecieron las ciudades modelo, eh, también eh, los proyectos de venta de oxígeno, eh, y una diversidad de proyectos de despojo de, de la población. Y entonces, eh, realmente el golpe de Estado lo estamos viviendo ahora, con el establecimiento de toda una serie de proyectos que fortalecen un modelo económico eh, que eh, significa pues eh, el saqueo de eh, los bienes comunes de la naturaleza. Entonces, eh, tiene un papel importante y un significado, que viene a concretarse eh, en las situaciones que ahora estamos experimentando.